¿Qué tal? Soy chaviluque Seguimos con Rosalía Y la canción Chiri También de Motomami Plus Vamos a ver qué, qué nos trae Vamos allá con Rosalía y Chiri Todo el mundo fortuna, la libertad, la mi... Ha empezado Cañera la la luna, el destino no. Y mentiste qué, Y ese salto de fe, tu por mi firma de ba... Esta letra Muy buena De momento la letra Bueno, de momento Bien, bien, bien, bien parece como una canción de, de amor no imposible sino un amor tóxico bueno ya está este trozo como Canelita bueno aquí ya ha empezado a no entenderla. ¿Qué, ¿Qué quiere decirnos con Chiri? ¿Alguien lo sabe? Bueno, como ya sabréis, mucha gente habla de, de, de sus letras, de, de que a veces no se la entiende o, o no es español lo que está hablando. Bueno, es argot, que lo utilizamos todo el mundo, cada uno tiene sus palabras para definir algo, pero yo exactamente Chiri no sé qué es. <risa> Vale, el chiquichiri, sí, el chiquichiri ya me va sonando más. Bueno, sí, eh, lo que he dicho es de un amor tóxico, obviamente. Mira, hay otra canción ahora mismo, la recuerdo también, que sonaban los disparos de fondo, y me, me, me, uf, me, me puso la cabeza así, como un bombo, porque es que sonaba demasiado. En esta, en esta base queda bien, queda bien porque no, no le está rompiendo a ella la voz, ni, ni, ni se está acoplando encima suyo. Buena, buena. Y la verdad que sí, que en la juventud todos estamos enamorados de la calle, menos de estar en casa. <risa> y bueno, y creo que va por ahí los tiros de, de un amor tóxico en, en la infancia o algo así, en la adolescencia. Lo que he podido entender. Y bueno, pues hasta aquí la canción de Chiri, de Rosalía, en Motomami Plus. Vamos, vamos a seguir en el siguiente vídeo. Si os ha gustado este, no olvidéis de suscribiros y darle like. Hasta el próximo.